pero antes de presentar a nuestra invitada especial para romper este paradigma, déjenme introducir a nuestros compañeros paradigmáticos que estarán presentes en esta sesión, mientras el jefe se va a cenar y llega al rato. Mi estimado Pepe Soto, saludos, aunque no estoy muy contento, pero bueno, tus chivas van bien. Estoy muy contento, mi querido maestro Martín. Pero el, el, el contentillo ahorita va a ser doble, triple, porque se van a dar cuenta nuestros distinguidos visitantes, las, la enorme sorpresa que a mí me, me dio ahorita, la, la noticia que me dio mi, mi querida amiga doctora que nos está acompañando el día de hoy. Yo estoy, pero impactado. Estoy <risa> en shock. Tan en shock que por eso fui a ponerme en mi playera. Estoy muy contento. Como todo estaba enojado hace muchas semanas, he tenido varios años de tristezas y pero gracias a que hubo un cambio radical, pues tenemos esperanzas y ya sabes que la esperanza es lo último que muere. Y en el fútbol no hay nada escrito, es la verdad. Así como no hay nada escrito en el aspecto profesional, porque quién lo fuera a decir, les tenemos una sorpresa ya se fijaron en el título de nuestro programa, por ahí va el detalle. Entonces, no te lo pierdas, no te vayas, porque va a estar de lujo el programa de hoy. Así es, mi estimado Pepe. Master Efraín, saludos. Hasta donde las tierras aumentan de valor con el nuevo aeropuerto que ya se va a poblar. Bienvenido a este episodio más de Rompiendo Paradigmas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mis queridos paradigmáticos? Pues un gustazo nuevamente estarlos acompañando, la verdad que... Estoy también igual de feliz que mi querido Pepe, pero yo porque recibí un mensaje en mi buzón tributario, entonces decir que, que ya, ya se acordó el fisco de mí, yo pensé que ya me había olvidado, pero ya por lo menos me dio un mensaje, me sentí un poquito deprimido, pero ya, ya con esto me ha alegrado el día del servicio de administración tributaria, ya este, vi mi celular y efectivamente pues ya hay un mensaje ahí en el buzón tributario. Ya lo checaré un poquito más tarde, ¿no? Pero, eh, pues, un gusto, un gusto estar compartiendo el día de hoy y sobre todo con, con este tema tan interesante relacionado con lo que son los intangibles. Entonces, pues, eh, invitando a nuestros paradigmáticos para que no se alejen, no se vayan muy lejos, la verdad que va a estar muy interesante el, el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, un saludo. Bienvenido, mi estimado Efra, y hasta el epicentro del aguacate, mi estimado Enrique Corona, ¿cómo estás? Saludándote ¿Cómo? desde Puebla de Los Ángeles. Cámaras y micrófonos van para allá. Ah, caray. Sí, sí, sí, Lupita, ahorita sí te... Tengo... <risa> me acordé de un programa, uh, uh, uh, del siglo pasado, por no decir fechas. Exactamente. Bueno, pues mira, cámaras y micrófonos desde televisa. Ah, aquí estamos hablando desde Uruapan, Michoacán, la capital mundial del aguacate. No la auténtica, porque la auténtica está aquí como a unos 200 kilómetros. Ya por ahí me toca visitarla a veces. Pues mira, yo no estoy tan feliz como mis amigos, mis colegas. Yo tengo la mala, mala cabeza de estar ahorita tenso, molesto y enojado porque pues hemos estado revisando todas las devoluciones automáticas que deberían de haber llegado y no llegaron desde... La... Digo, mala onda, pues no nos autorizaron la mayoría, sino es que 99%. ¿Y pues qué nos toca? Pues volver a intentar trámite manual, seguir intentando, no hacer corajes sino buscar soluciones, y hablando de soluciones, el programa de hoy es ese. Soluciones para dar más valor en las empresas, porque a veces nos metemos y nos enfrascamos tanto en pensar que pagando menos impuestos somos más chingones los contadores, y no. También hay otro tipo de formas de hacer que la empresa tenga más valor, que no tiene nada que ver con impuestos. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Así es, mi estimado Enrique. Vamos en, esta, en este rompiendo paradigmas, en este episodio, a buscar aspectos de cómo crear valor en los negocios. Para eso tenemos una invitada de lujo, la doctora Paulina de la Torre. Bienvenida a su programa Rompiendo Paradigmas. Nos va a platicar de algo que sigo insistiendo, me he quedado con la boca abierta, pero lo van a ir descubriendo poco a poco. Mientras tanto, no sean malos, ayúdenos a replicar la señal para que esto, este programa llegue a más lugares. Y háblenle a su compadre, como decía él, Alex Lora, no mamá, préndele que ya estamos al aire. Doctora Paulina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes. Excelente. Para empezar, mi estimada doctora, nos gustaría que nos platicara, doctora, ¿tiene un doctorado, es médico o de qué se origina este tipo? Soy médico, soy médico de profesión, terminé la carrera hace más de 10 años, poquito más de 10 años, y desde hace casi 9 años me dedico a realizar estudios en el área de gastroenterología, específicamente esófago, hígado y vaso. Hago algo que se llama motilidad esofágica. Son estudios muy específicos en donde lo que se hace es ver cómo funciona el esófago, ver cómo se mueve en personas que tienen problemas para comer reflujo, que tienen hernias, para todo este tipo de problemas de los que dicen tengo gastritis y siento que se me viene la comida, para todo eso, eso por un lado. Y por otro, también hago estudios del vaso y del hígado, que eso es para personas que han tenido problemas durante mucho tiempo en su vida, de cualquiera de esos dos órganos, y pues yo hago esos estudios para ver cómo se encuentran, cómo van evolucionando, si hay que modificar algo en su tratamiento para diagnosticar, pues para diferentes fines, pero yo a eso me dedico tal cual. Son estudios muy específicos y especializados en el área de la gastroenterología. Oiga, doctora, y de casualidad no tendría muchos contadores como pacientes, porque como comemos mal, comemos peor y comemos cuando se nos da la gana, digo, cuando se puede, pues yo creo que ese desorden alimenticio le genera muchos problemas al sistema digestivo, ¿no? Sí, la verdad es que la mayor parte de los problemas en el área de gastroenterología, que es lo que a mí me ha tocado ver, es por hábitos, por malos hábitos en realidad. Malos hábitos desde la alimentación, el tipo de alimento, horarios, desórdenes, el no tomar agua, el no hacer ejercicio, el desvelarse mucho, manejar mucho estrés y no poderlo liberar de alguna manera con algún hobby, con ejercicio también, la verdad es que casi todo en, en gastroenterología se puede corregir en gran medida si cambiamos hábitos. Porque a veces te piensa que ah, van con el médico y quieren pastillas, estudios y demás, pensando que esta es la solución. Es una ayuda, es un complemento, pero no es la piedra angular, definitivamente no. Eso quiere decir que adiós la torta ahogada, ustedes de Guadalajara, doctora Paulina. Es que no, no significa que ya no se pueda comer ese tipo de alimentos o que digamos ya no vamos a tomar café y ya no vamos a comer alimentos irritantes o alimentos. Lo primero que nos dicen, cero alcohol, cero, uh, cero sexo, cero... ¿Qué pasó, doctora? La realidad es que es muy complicado que a un paciente que se le diga, deja por completo todo lo que has hecho durante 20, 30, 40 años, lo vaya a hacer. Entonces, es mejor proponerle un cambio de estilo de vida en donde si, no sé, se toma seis tazas de café al día, en vez de seis, lo disminuya, no sé, vamos a tres. Pero no que lo deje por completo, porque quizá lo deja durante un mes, dos meses, tres meses, pero va a volver a, a su estilo habitual, ¿no? Porque no es sostenible que alguien haga un cambio tan radical. Yo creo que es mejor hacer cambios paulatinos, que sean sostenibles, y que igual no sean tan significativos en, en el corto plazo, en donde quizá digan es que he cambiado en vez de tomar seis tazas, me tomo tres y todavía no me, no me siento perfecto. Pues no, probablemente no, pero si este tomar tres tazas se mantiene con el tiempo y quizá luego en vez de hacer una comida al día, se ordena y ahora hace dos en vez de una. Ya no tiene esos ayunos tan prolongados. Y quizás si no hacía ejercicio, en vez de decirle todos los días tienes que hacer 30 minutos de ejercicio, pues quizás te empieza a salir a caminar dos veces a la semana, ¿no? Y poco a poco lo puede ir incrementando, pero esos cambios sí son sostenidos. Es algo que sí se puede hacer durante mucho tiempo, e incluso conforme se va sintiendo mejor la persona, dice, pues ya me gustó esto. Entonces, yo sigo que... haciendo, ¿no? Hashtag, yo confieso, doctora, sí, si, sí si me comía una docena de taquitos. Ahorita sí ya le como la mitad. Es que Yo creo que así se tiene que empezar. Como todo en la vida, no se pueden hacer cambios tan radicales y esperar que los continuemos haciendo. O una persona que se fumaba, no sé, dos cajetillas al día y que de un día a otro diga, ya no voy a fumar. Habrá personas que sí tengan esa fuerza de voluntad y sí lo logren. Yo no digo que no, habrá personas que sí. Pero hay personas que les funciona más ir disminuyendo y quizá nunca lo dejan, pero es diferente fumarte dos cajetillas que fumarte, no sé, tres cigarros al día. ¿Sí? No quiere decir que se tiene que eliminar todo por completo. O que digamos, jamás vamos a comer tortas. No, no, no digo eso pero en vez de comerse cuatro veces a la semana, dos tortas, quizá lo podemos reducir a que sea una vez a la semana, el comer ese tipo de alimentos. ¿Sí? Yo creo que funciona mejor eso, a esperar, que alguien cambie su vida a 180 grados y, y pues no lo mantenga, la verdad. Muy complicado. Ya te fijaron, queridos paradigmáticos, una opinión profesional, no lo digo yo, lo dice la doctora, que podemos establecernos metas, metas reales, metas alcanzables, no te desesperes, pues es cierto que tienes la panza chelera, entonces vele bajando poco a poquito. Ya sabemos que marzo y abril... Son meses muy especiales para ustedes en el gremio contable. Traen el estrés a tope. Gracias a ustedes, la doctora tiene chapa Entonces, ¿Eh? póngale, Oye, hay que medirle, ¿no? Perdón, Pepe, por cierto, explícales por qué te pusiste la camiseta de las chivas. Y están, ¿no? Que es la otra sorpresa que tenemos. Que... Ah, muchachos. Ya se fijaron cómo, cómo, cómo se llama la, la doctora. Tiene un apellido ilustre. ...histórico. Yo tengo que ponerme de pie cuando yo pronuncie ese apellido de la torre, porque es... es. No, ...estoy en shock. No puedo yo conseguir... Mi querido máster Enrique Corona, la, ceñi, la doctora Paulina, es de la dinastía de la torre. Sí, señor. Entonces... Doctora, nos decía que este Chepo y Néstor de la Torre son sus tíos. Sí, son primos de mi papá. Sí, son primos tíos de su papá. segundos, primos de mi papá. Sí. Entonces trae la sangre wow. chiva. Pues Desde chiquita yo pues estuve alrededor del fútbol y de las chivas pues propiamente, yendo al estadio, viendo partidos. Para mí era normalísimo ir a casa de mis abuelos y que el, la televisión, viendo los partidos de fútbol todo el fin de semana ahí es vivieran sí para mí el... comer dormir cenar soñar con chivas sí sí la verdad sí yo sí soy chiva y me gusta el fútbol está oh. sí. muy bien Imagínense, paradigmáticos doctora hermosa y chiva qué más quiero <risa> lo tengo <risa> todo en la vida falta <risa> un ingrediente más y ahorita vamos cómo ves mi estimado Enrique muy completo tu currículum personal. <risa> no no, hombre, es el mejor currículum que, que haya yo visto en toda mi vida. Ahora, mis estimados paradigmáticos, vamos a romper un paradigma para aquellos que les gusta ser nada más zapateros, con ese viejo y conocido refrán de zapatero a tu zapato. Bueno, el tema que vamos a platicar con la doctora Paulina es pilares para la generación de valor en las empresas. Y yo, cuando me dijeron, cuando vi que era médico general especializado en esos temas que para los contadores es pan de todos nuestros días. Dije, "Oye, creación de valor en las empresas, vamos a ver cómo está eso, los intangibles, ¿qué es eso de intangible? Doctora, nos gustaría saber cómo cómo brincó del área de la salud a un aspecto tan importante últimamente, bueno, recientemente que le están tomando valor a los intangibles para crear valor a las empresas. ¿De dónde surgió ese cambio de señal, ese clic? Y dije, oye, esto suena interesante, vamos para allá. Sí, claro que sí, mira, les platico. Hace como seis años aproximadamente, a mí me invitaron a participar en un proyecto de evaluación de una patente médica. Por el hecho de que quien estaba llevando a cabo el proyecto, pues no tenía ningún conocimiento del área médica, sino que todo su conocimiento pues, era del área financiera. Entonces me invitan a participar nada más a colaborar en ese proyecto en particular. Trabajamos juntos, a mí me gustó mucho porque a mí desde antes de elegir la carrera de medicina, yo sí tuve esa disyuntiva de qué hacer, porque a mí me gustaba mucho también la parte de las empresas, las finanzas. Finalmente escogí la medicina, pero a mí siempre me habían llamado la atención los números. Entonces participé en ese proyecto, me gustó mucho y la persona con quien trabajo, pues, como que también trabajó a gusto conmigo. Y me invitó a seguir colaborando. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Tienes manera de estarlo combinando y conjuntar? Y pues la verdad es que sí se me acomodaba porque como yo, eh, por la parte de los estudios, todo es por citas, entonces me puedo organizar muy bien. Y todos los estudios que yo hago son en ayuno, entonces son en las mañanas. Entonces ahí yo me organizo perfectamente y la parte de la evaluación de activos intangibles pues son proyectos. Entonces también ahí me puedo organizar. No es como que tenga que ir a cumplir horarios en ningún lado. Entonces, yo puedo gestionar mi tiempo y poder desarrollarme en las dos áreas. De ahí, yo ya empecé a capacitarme. Empecé a ir a cursos donde van pues, los abogados que aspiran a ser corredores públicos, a tomar cursos de finanzas, de contabilidad, este, pues de temas de normativa también. Y actualmente estoy cursando una maestría en evaluación de empresas y activos intangibles. Y pues así fue como me fui involucrando y poco a poco más me ha gustado muchísimo y pues estoy constantemente leyendo al respecto en temas pues de economía, de la bolsa de valores, de empresas, adquisiciones, fusiones, pues todo ese tipo de, de situaciones que no es forzosamente activos intangibles, pero tienen que ver con todo el panorama económico que finalmente pues influye no en ello. Así que pues así fue como llegué a la parte de los activos intangibles. Excelente. ¿Cómo ves, Efra, que puedas platicar con tu médico de crear valor una empresa y los activos infantiles? ¿Sí o ¿No es una belleza? No, pues es, es un paradigma totalmente eh, es, esta situación y, y lo que nos muestra es que al final eh, la parte profesional y, y la, la creatividad, la inteligencia del ser humano siempre está abierta a las posibilidades. O sea, no necesariamente es un enfoque nada más sobre un tema en particular, sino que el conocimiento se puede expandir, todo depende hacia dónde nos dirijamos, nada más. Y qué gran ejemplo aquí con la doctora Paulina, ¿no? que al final comienza con esta parte médica, se ve involucrada por azares del destino. Quiero pensar en una cuestión de trabajo sobre un proyecto y a partir de ahí, pues eh, el, el encanto hacia los números, hacia poder trabajarlo, ¿no? ¿No? Y, y se escucha de inmediato con esa... Eh, voz de entusiasmo de alegría, de conocerlo no con un sentido de pesadez ¿no? sino con un, ganas de aprender y de saber y poderle asignar ¿por qué no? un valor a un intangible de poder comprender tan solo eh, el término como intangible desde la perspectiva digamos común o coloquial hasta una perspectiva ya financiera ¿no? que, que, que es prácticamente va a ser el tema y, y bueno pues vemos que el conocimiento es tan amplio como nosotros lo podamos uh, abundar, como lo podamos investigar, como lo queramos hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenemos un clarísimo ejemplo. Así que a nuestros paradigmáticos que a lo mejor creen a la inversa, ¿no? Están en la parte financiera y de repente van a haber mezclado una cuestión de salud y ¿por qué no? Pues también el dedicarse a estudiar ese tema. O sea, no está cerrado. Digo, yo, yo siempre recuerdo en este tipo de circunstancias a Leonardo da Vinci, ¿no? No solamente fue un profesor para una sola carrera, una sola escuela, ¿no? Que fue pintor, escultor, filósofo y no sé qué tantas áreas más que llegó en su caso a dominar y dices, bueno, pues, ¿por qué nosotros nos tenemos que encasillar, encuadrar en algo en particular, no? Creo que aquí tenemos un gran ejemplo de esta situación y bueno, pues... Eh, nos sentimos, y yo, bueno, hablo también lo personal, me siento sumamente afortunado de que nos comparta a nosotros esta experiencia, que nos comparta y, y, y nos comente sobre este conocimiento de los intangibles como un pilar para nuestras empresas, ¿no? Lo que ha resultado de estar en la práctica, porque no nos va a hablar alguien que conoce la teoría y conoce nada más algunos aspectos, ¿no? Alguien que ha participado dentro del proceso. Eh, y, y eso, pues, sabemos que no, no es muy común participar en ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, pues, creo que nuestros paradigmáticos tienen una gran oportunidad hoy al escuchar, pues, a alguien que conoce perfectamente el tema. Esos serían ¿Sí? los comentarios, me quedo mordido. Gracias, mi estimado Efra. Yo cuando conocí los intangibles, doctora, los, yo le digo los fantasmas, por cómo yo los conocí, era más estrategia fiscal para buscar una deducción que crear valor a las empresas que es en donde nos vamos a centrar en el tema de hoy, pero viendo esa ambivalencia en su profesión, es como ser el CEO de una capacitadora exitosa a nivel México, próximamente a nivel Latinoamérica, y por las mañanas y por las noches ser astronauta. Así que damos entrada a nuestro jefecito, mi estimado Carlos Antonio, ¿cómo está usted? Bienvenido a este episodio de Rompiendo Paradigmas, que estoy extasiado con los temas que vamos a platicar. No, pues yo como siempre dicen que hablo mucho, ahora se los dejo a ustedes, señores. Adelante. Yo solo vengo a escucharlos. Ah, entonces, Pesteros, sácalo de, de la cámara. <risa> no es cierto. <risa> Doctora Paulina, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, gracias. Usted? Muy buenas noches. Discúlpeme que me, que, que me conecte, se me hizo por ahí tarde con unos pedintes en la casa, entonces apenas vengo llegando. Escuchando un poco, escuchando un poco de, de trayectoria, otra vez escuchaba con este... Eh, ay, ya no me acuerdo del contador con el cual le di una charla en colaboradores este... Luis Luis, ahí está Luis. Luis escuchaba un poco de, del valor eh, te escuchaba por ahí del valor de, las, de, de, de una marca, por ejemplo pero sin estar registrada el eh, tocaste es un, un, un tema que mencionabas, de todas formas aunque no esté registrado tenemos intangibles, aún en la informalidad hay eh, nombres, hay marcas que han eh, posicionado en el mercado, y que tal vez esta persona que ni tan siquiera lo sepa, ¿no? que se tiene que registrar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, o ante el OMPI, etc., pues eh, ya, tiene, ya tiene un intangible, y sin saberlo, ¿no? Eh, me, me parecía muy, muy atractivo eso que mencionabas, porque cuántas eh, empresas, pequeñas empresas, no conocen que ya tienen un posicionamiento en el mercado no conocen que su marca, su nombre, ya, ya pesa ya pesa regionalmente, ya pesa a lo mejor en un estado, no, ya, ya tiene un nombre, ya tiene, vamos, cómo, y, y tú hablabas de algunos estudios que se llegan a hacer, este, en este caso, para evaluar eh, las marcas, por ejemplo, no, que son subjetivos, seamos sinceros, hay, hay muchos mecanismos, muchos estudios, pero son muy, muy subjetivos. Sin embargo, hay algo que, que, que mencionaba, sí si es, que muchas de estas personas no se dan cuenta que ya, ya lograron un valor agregado en el mercado, ya, ya, vamos, ya trascendieron y tal vez ni tan siquiera lo saben. ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí hay dos puntos que me gustaría tocar. En primer lugar, la parte de que muchas empresas tienen una marca, aunque no esté registrada, sí es cierto, o sea, la... El que ya tengamos una trayectoria, nos conozcan nuestros clientes, se nos identifique en el mercado, ya es tener una presencia. Y esto es la marca, aunque no se tenga registrada como tal. El registro, claro, lo ideal es hacerlo primeramente para proteger esta, esta marca, esta reputación, toda esa trayectoria que se ha llevado a cabo. Primero, primero para protegernos. Porque alguien más puede decir, ah, pues está muy padre esa empresa lo que ha hecho el posicionamiento y si se dan cuenta que no está registrado, pueden acercarse al INPI a registrarlo. Claro que hay manera de poder apelar y llevar un proceso a cabo, claro que sí, para poder recuperarlo, pero lo ideal es, es registrarlo para protegernos Y en segundo término, para poder hacer uso de ese activo intangible, de esa marca, el uso que a cada quien le convenga más. Pero si no la tenemos registrada, si no existe ese derecho contractual, no cumple con las características de un activo intangible que podamos emplear. ¿Sí? Entonces, estas son las dos razones por las que se tienen que registrar, pero aunque no esté registrado, sí se tiene una presencia en el mercado, y eso definitivamente, y eso es algo que toma tiempo, inversión, dinero, también este, pues muchísimo trabajo viene detrás, entonces creo que es un desperdicio que no se proteja ese tipo de, de activos, y es el activo, como más sencillo, porque aunque no lo hagamos intencionalmente, se desarrolla, se está generando. Claro que si lo hacemos ya intencionadamente y lo encauzamos y pues tenemos todo un background para eso, pues puede ser muchísimo mejor. Pero aunque no lo hagamos, se va a generar de todas formas. Entonces, mejor registrarlo y ya poderlo ir encausando de la mejor manera. Y en cuanto a lo que comentabas del valor que es subjetivo, Sí, la realidad es que sí. O sea, el valor por definición es subjetivo, a diferencia de cuando hablamos de precio, que a veces esto se, se confunde, y eso sí hay que dejando bien claro, la diferencia. Dime. Fíjate, fíjate aquí, eh, Pau, que tienes al lado a mi estimado Martín Rojas Tamayo, que sabe mucho de normas de información financiera, y yo que sepa, mi estimó Martín, eh, aquí una marca, si yo registro la marca, por ejemplo, se registra al valor que, que, que, que, vamos, que me costó esos dos mil o tres mil pesos que me costaron en, en el Instituto Mexicano de, de Propiedad Industrial pagar los derechos. Eh, es a lo que yo lo no registro. Sin embargo, en algún momento en un consejo de administración de una, de una empresa, me aventé un round por ahí con, con, con el, el, el entonces eh, presidente de ese consejo que le caí muy mal y, y también, pues ahí hubo rencilla, ¿no? Y me mencionaba, ¿por qué no este, revaluamos la marca y entonces eh, va a subir el, el, el, las partes este, sociales, ¿no? Van a, van a valer más, ¿no? Decía él y le digo, es que es imposible, porque yo que sepa, las normas de información financiera no aceptan este tipo de, o, o más bien no aceptan, no reconocen este tipo de activos que con el paso del tiempo, y ahorita lo dijo, un valor, eh, tomaron un valor con base en cuánto cuesta, ¿no? Pues no sé, ¿no? Vamos a hacer un estudio y entonces con ese estudio nos va a revelar cuánto cuesta la marca. Y le decía yo, no, las normas de información financiera no aceptan esta, esta revaluación. ¿Qué tanto estaba bien, mi estimado Martín? ¿Qué tanto estaba mal? Pues ni tan bien ni tan mal, todo lo contrario, ¿no? Fíjate que algo, algo que establece las normas en México principalmente es el tema de la, tener una certeza razonable, una objetividad de la información y como bien lo ha comentado, hay diferente metodología para darle valor a algo y obviamente podemos caer en la subjetividad, es por eso que en materia de intangibles, que es la nifc 8, te dice, oye, si vas a cuantificar y registrar en tus estados financieros, va a ser lo efectivamente erogado, costo de adquisición. Como dices, oye, si yo lo creé internamente, lo empecé a trabajar desde el abuelo y ahorita lo voy a registrar, lo único que va a tener valor monetario para ser registrado va a ser lo que gastes en honorarios, lo que gastes en el trámite y tan, tan. No te va a decir. En materia financiera, insisto, en México, porque a nivel internacional cambian las reglas, en México te dicen no vas a registrar más que costo de adquisición. Sin embargo, yo siempre le digo, oye, un intangible no es el valor que tienen libros, que viene del pasado. Generalmente la contabilidad ve lo histórico. ¿Qué es lo que ocurrió para estar hoy? Y un intangible debemos verlo, ¿qué me va a generar de dinero a futuro? Que ese es el valor de una empresa, ¿no? Que es lo que viene a la vida, ¿eh? Cuando, haces, cuando hay evaluación de empresas, muchos se van con el capital contable. Lo que diga los números, activos, menos pasivos, ese es el valor de la empresa. Y no necesariamente, porque puedes tener un canal de distribución, una cartera de clientes, el famoso know-how, que te da un valor que no Ajá. puedes verlo, que no puedes tocarlo. Pero al decir valor, quiere decir que a futuro te va a generar riqueza. Y es en donde debemos enfocar en los negocios. Olvídense del registro contable, olvídense de la deducción exploten ese intangible para ser billetito, ¿no, doctora? Sí, sí, efectivamente sí, porque una de las premisas para que algo sea un activo intangible es que tenga la capacidad de generar un beneficio económico a futuro. Eso es algo algo básico. porque, por ejemplo, podemos hablar de un proceso industrial que sea un activo intangible, pero si este proceso no me representa una ventaja competitiva que se traduzca en un beneficio económico, no es un activo intangible. Sí, tiene que... Dime, adelante. Por ejemplo, un modelo de utilidad que tal vez eh, lo registres y acaba de decir algo. Si en el futuro este no me va a generar un ingreso, entonces no puede ser un intangible. Ahora bien, resulta ser que este modelo de utilidad en México no lo puedo llevar a cabo, pero a lo mejor en Estados Unidos sí. Entonces, para México, pues valichetos, porque no me, no me genera un valor. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa con los modelos de utilidad, las patentes de invención, todo eso son, están dentro de un rubro en el que se habla que surgen de la creatividad, ¿sí? Y no solamente es que surjan de la creatividad, deben de tener una función, deben de solucionar un problema de manera práctica, es una de las condiciones. Las patentes tienen que surgir como de cero, o sea, de algo que no existía, lo creamos, y nos está solucionando algo de manera práctica. Tiene que tener una aplicabilidad. Y el modelo de utilidad surge de una modificación de algo que ya existía. Se modifica, pero también tiene que ver con la creatividad y nos debe de seguir solucionando algo. Entonces, potencialmente, sí tienen la capacidad de generar un beneficio económico. Si no se le saca ese provecho, eso es otra cosa. Pero sí tienen el potencial de hacerlo. Entonces, siguen siendo activos intangibles. Y tienen una vigencia finita, a diferencia de las marcas. ¿Por qué? Porque lo que se incentiva en este tipo de activos intangibles es que se continúe creando, que se continúen generando. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a tener una mejor vida. Esa es, esa es como la idea, incentivar que existan esas creaciones con los que nos mejoren la vida a las personas, tanto las patentes como los modelos de utilidad, a diferencia de una marca. Una marca es, un, es como el sello que me distingue a mí como, como empresa, de producto, servicio, lo que sea. Y ese es renovable. Cada 10 años la puedo estar renovando. ¿Por qué? Porque ese es como mi sello, es mi presentación. No es algo que, que se tenga que revelar la información para que alguien más luego lo pueda hacer, como en el caso de una patente o un, o un modelo de utilidad, en donde al, cuando se, se cumple la vigencia de la exclusividad, ya cualquier persona puede reproducirlo. Por ejemplo, las patentes médicas. Es el ejemplo así como clásico. Durante 20 años, un laboratorio sacó un medicamento, la es aspirina, el único no. que lo puede fabricar. Bayer, Bayer con la aspirina. Este es, un, este es un ejemplo clarísimo. Y Bayer tuvo una, una muy buena manera de manejarlo. Porque Bayer, la aspirina inicialmente se creó para el dolor. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de lo el que Ácido acetílico. Exactamente. Pero después se saturó en el mercado, pues todos los laboratorios empezaron a, a generar esa misma, que no era aspirina como tal, pues le podían poner el nombre que fuera, que luego sí se le puso aspirina incluso de otros laboratorios, pero encontraron un nuevo uso de un mismo producto, supieron llegar a un nuevo mercado en donde la aspirina se empezó a dar para personas con problemas cardíacos, como un antiagregante plaquetario. Entonces ahorita muchísimas personas lo toman, pero como la aspirina Protect o la aspirina okay. Junior. Entonces, ¿qué hicimos? Un mismo producto que al parecer pues, ya no tenía tantísimo potencial porque todo el mundo lo hacía. Se le creó un nuevo uso. Llegamos a un nuevo mercado. ¿O, o, o recordarán a este cuate que sale mucho en, en, en los tiburones, en este programa de Shark Tank? Este, dueño de Genomala, así se llama la empresa. No, no recuerdo cómo se llama él. Pero recordarán, eh, Omeprazol, conocen, ¿no? Omeprazol, que sirve para. Eh, bueno, okay. ese Omeprazol eh, hizo la palabra de Genoprazol, ¿no? Que es eh, la marca como tal. Y fue un boom, ¿eh? Fue un boom, te estoy hablando de hace, que son? 5, 7 años, no más, como 8, ocho, 10 ocho, años, ¿no? Atrás, más o menos, hizo esta marca de Genoprazol. Y fue un boom para él. De ahí fue, fue otro Rodrigo, se llama, Rodrigo. Fue otro Rodrigo. Todo, Rodrigo, ¿no? Cuando eh, subieron genoma Lapa hasta el cielo, ¿no? Por ese tipo de marcas. Es decir, vende lo mismo, ¿no? El omeprazol pues, lo puedes conseguir en cualquier lado. Sin embargo, le puso una marca distinta, ¿no? Con genoprazol. Entonces la gente piensa que es otra cosa y ya no te pide Omeprazol, sino te pide genoprazol, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Y ahí tiene mucho que ver el marketing, ¿no? Porque esto no es experto en marketing, en redes, de todo lo que tiene que ver con este concepto de vender. Es, es, es, es excelente, ¿no? Pero fíjate algo, Toño, algo interesante que dijo la doctora. Y es un término que maneja bien, y que lo dicen las normas de información financiera, y ahora lo dicen las leyes fiscales, el beneficio económico futuro esperado, ¿no? Porque yo recuerdo, tal vez saliendo de, la, de tu junta, Toño, decidieron aumentar el valor del activo intangible con un mandándolo mandándole a ingresos, a capital contable, a donde sea, nomás para que cuadre. Pero hay algo importante que marcan las normas a nivel internacional. Vamos a ir mundial. Si no te genera un beneficio económico, por mucho cero que le pongas, vas a tener que castigarlo a resultados y regresar a su realidad. El potencial generador de, de ingresos en este caso, si lo puedes medir, tienes que hacer proyecciones financieras. Si lo puedes medir, va a valer en tus libros. Si no puedes determinar sobre una base sustentada, que también son subjetividades, pues posiblemente le tengas que cortar el 50, el 60, el 70% de su valor en libros para representar la realidad. Por eso es muy importante, ¿no? Pero, doctora, ¿cómo podemos crear valor como intangible en nuestros negocios, en su experiencia? ¿Cómo ha sido este tema de generar valor? Mm, bueno, es que ahorita en realidad... Hay, bueno, hay un estudio que en, en esa charla que comenta Antonio, lo mencioné, hay un estudio que, que hizo de Brookings Institutions, que fue hace muchos años, en donde analizaron un conjunto de empresas, un, una muestra de muchas empresas a nivel mundial, en donde medían en dónde residía el valor en cuanto a activos de la empresa, en cuanto a activos fijos o activos intangibles. Y hace más de 30 años... Eh, más del 68% se encontraba en sus activos fijos, en todo lo que es tangible. Diez años después, la proporción se invirtió. Y desde hace aproximadamente unos 10 años, según este instituto, ellos plantean que más del 90% reside en activos intangibles. Porque uno podría decir, pues solo hay una marca, o sea, ¿de dónde sacas tanto valor? Es que los activos intangibles surgen de relaciones también de confianza. Por ejemplo, cuando hablamos de una cartera de clientes, estamos hablando de confianza que se está depositando en otra persona, en otra empresa. Es algo que no lo vemos, pero que ahorita tiene mucha importancia. Y cada vez más, porque ya todo se está globalizando más. Antes podías ir a la tiendita de la esquina nada más, y ahorita puedes acceder a comprar en todo el mundo. ¿Sí? Adelante entonces. No te escuchas, antes. No, solo, solo, eh, Pau, fíjate, y, y aquí le preguntaría a Efra, la capacidad de nuestros legisladores, porque fiscalmente ya empiezan a nombrar lo que dijo Martín, ¿no? Eso que se espera de, de, de, de las marcas, de un de utilidad, etcétera, pero están años luz, estos cuates, en entender la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo ha sido el avance a nivel internacional? ¿Cómo ha repercutido también en las zonas de Latino, Latinoamérica? Por ejemplo, nada más por nombrar algo. A, hablabas de marcas como personas, ¿no? Estos youtubers, ¿no? Que suben eh, algún video y que eso crea valor. Voy a decir algo. Eh, Súper rápido, mi estimado Efraín, te paso el balón para que se lo regresemos a Pau. Eh, cuando empecé Census Capacitación... Yo, yo fui a la Feria Internacional de Franquicias, entonces como cualquier emprendedor iba ¿no? eh, Compré una franquicia la cual únicamente tenían registrado eh, la marca como tal, tenían un know-how, puede decir así, pero era un completo fraude toda la estructura. Y hoy me doy cuenta que la Feria Internacional de Franquicias no está blindada de que gente entre y pueda hacer fraude adentro, ¿eh? No, no, no está blindado. Eh, me dije, ¿pero por qué? Si yo firmé un contrato, ¿no? Y entonces vienen los porqués. yo en ese tiempo iba a tener a, a, a mi hijo y me preguntaba, estoy endeudado con un hijo próximo a nacer. ¿Y ahora qué haces, maestro? No? Tenía mi trabajo ahí de Cooperativa de Trabajadores Pascual, que a lo cual les mando un saludo. Y dije, bueno, pues eh, vamos a pagar el préstamo que pediste y ya te fregaste. En ese entonces empiezo con una idea de capacitación y al primero que conozco es al señor que está allá con, con el de las Chivas, ¿no? Me decimos Pepe Soto. Y yo lo veía en redes, y debo decir que Pepe Soto, y no es por, este bueno, ya lo han de haber mencionado, es de las personas más viejas, eh, por así decirlo, en el Internet, ¿no? Ya todo el mundo lo conocía, todo el mundo, él tenía ya un... un tenías caso. que decirlo, tenías que decirlo. Sí, es el, es el, Pepe, eh, tú, tú llegaste a América, ¿no? Entonces, con Cristóbal Colores... No, Pepe escribía antes de que la Internet fuera creada, entonces dije... Oye, esa persona, ese Pepe Soto, podría ser alguien que me genere un valor. Lo que vino a mi mente es, Pepe Soto podría generarme un valor porque tiene un nombre que lo conoce. Y entonces, con base en ello, fue el primerito que empecé a jalar, oye Pepe, ¿qué es el otro? Y después empecé a buscar gente que en las redes sociales ya fuera conocida, que en las redes sociales ya tuviera un caminar. Y bueno, pues encontré aquí a mi estimado Martín, a mi estimado Enrique, a Efraín, y a muchos más, muchas personas más dentro de las redes sociales. Que hoy en día está cambiando esto. No puedes utilizar la misma fórmula para todo. Aquel que me esté escuchando y que quiere decir, ah, entonces yo le voy a hacer así. Déjame y te digo que las cosas van cambiando. Y tienes que tener la velocidad para alcanzar esas cosas, porque van cambiando cada día. Sin embargo, regresando un poco a la chat, a lo que voy es, estas marcas como Pepe Soto, ¿no? Como Martín Rojas, este, que atrás tiene su, su, su sello de este... ¿Cómo, cómo dice Martín? Martín Rojas, eh, desarrollo profesional. ¿no? Desarrollo profesional. Como Enrique, su propio nombre, ¿no? Como Efraín, etcétera. Eh, dieron un plus a la capacitación. Yo por ahí vi a un chico eh, que, que nos copió algunas cosas buscando... Se buscan capacitadores, ¿no? Y yo dije, por ahí no va, amigo. Abaratar los costos no va por ahí. Porque eh, eh, el, el punto es que la gente, pues obviamente, espera. No nada más espera un curso, sino también espera a ver a Martín, también espera a ver a Pepe, a Efraín, a, a, a Enrique, porque ya son un nombre posicionado. Entonces, ¿a qué voy? Que la marca hoy por hoy, eh, inclusive puede ser una marca personal, tiene tanto alcance que mis estimados legisladores ahora en lo fiscal ya lo quieren encuadrar, ¿no? Porque dicen, ah, caray, y todo ese dinero que se va por allá, ¿cómo le podemos hacer? Sin embargo, están años luz. De aquí a que lo comprenden, pues ya dimos otro gobierno y ya viene otro gobierno. Mi estimado Fray, le regresamos la pelota. Para... Fíjate que, que en este tema lo que pasa, y bien lo comentaba Martín, veíamos la, la cuestión, o se ve la cuestión de los intangibles para efectos fiscales, ¿no? O sea, como que si se tuviese una deducción como escondida, alguien la descubrió y a partir de ahí empezamos con el boom de lo que se considera como intangible y basado desde una premisa muy eh, sencilla, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿qué es un intangible? Lo que no se ve, lo que no se palpa, lo que no, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ahí comenzamos con esta conceptualización. Sin embargo, en la parte contable, y es donde me meto un poquito ahí con, con el tema de, de nuestro paradigmático Martín, las normas de información financiera lo establecen, ¿no? Uh, se registran transacciones, transformaciones internas y otros eventos, ¿no? Entonces, cuando vas y registras la marca, efectivamente hay una historia. Pero cuando quieres registrarlo como el valor que te está dejando, porque tú puedes tener un registrado una marca, la marca X, en, en, eh, pero no significa que te esté generando necesariamente un valor, porque a lo mejor ni siquiera la estás ocupando y aún así pagaste el derecho por ello. Entonces, ya cuando hablamos del valor y cómo reflejarlo en un estado de situación financiera para que terceros, al observarlos, digan, bueno, pues esta empresa sí vale, ¿no? en ese sentido, pero hoy, eh, y, y se puso mucho el dedo en esa cuestión de las marcas, ¿no? Porque pues difícilmente sabemos que en las cuestiones de patentes, cuestiones de modelos de utilidad y todo ello, pues que tienen cierto lapso y al final debe de haber algo detrás que se haya elaborado. En la marca generalmente es una ocurrencia, una creatividad, un punto, y se dice ya, esta es mi marca, mi sello, lo comentaba la doctora Paulina, ¿no? Este es su sello que te distingue por los demás y listo. Pero ya poderlo reflejar en un estado de situación financiera, pues sí ya es algo más delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque terceros pueden tomar decisiones a partir de ahí y luego ahora el aspecto fiscal de tomar deducciones sobre algo que, que, que, que se pueda asignarle algún valor, pues, pues va, pero hoy vamos observando, sobre todo con, con estos cambios y con el señalamiento que, que bien nos comparte la doctora Paulina, pues que no solamente el, el intangible es el, la marca nada más o algún algo algo que tenga que ser registrado. Hay otras situaciones que te puedan generar precisamente ese intangible que yo yo, le, yo lo compararía como cuáles son las fortalezas exclusivas tuyas de tu negocio. ¿Cuál es tu principal fortaleza? Y ahí descansa precisamente tu operación, tus recursos económicos, eh, pues el valor que, tiene, que tienes como empresa, ¿no? Y entonces eh, ahí al observar ese tema, pues a lo mejor ni siquiera como empresario lo había visualizado, ¿no? O sea, siempre estoy al pendiente del registro de A, el registro de B, pero ¿cómo registrar algo que para mí es primordial? Ya lo señalabas, ¿no? ¿Cómo registrar eh, o evaluar el nombre de nuestro querido paradigmático Pepe Soto? ¿no? ¿Cómo valorar todos esos años de expertise, de know how, de haber participado desde la primera contratación laboral y hoy estar en este medio de la subcontratación y etcétera? ¿no? Cuestiones de ese tipo, todo ese know how, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo le asignas? Pero al final es lo que te distingue y es lo que te genera un valor hacia el resto de la sociedad. Entonces, son puntos bastante, bastante interesantes que nos hacen precisamente romper ese paradigma de un intangible que veíamos antes como algo nada más que no se puede tocar y no se puede medir, etcétera, a hoy un intangible, pero dentro de tu operación, algo más allá a, a fondo, ¿no? Entonces, pues vaya que, que es lo que eh, ayuda a programas como, como el del día de hoy con, con la guía de nuestra querida doctora, pues para poder comprender mejor ese esquema, ¿no? Y hablando sobre este punto, que dices que algo dentro de nuestra operación, hay una figura que se llaman secretos industriales, que es aquella, aquel know-how, precisamente, aquella información que manejamos dentro de la empresa que representa un factor diferenciador de la competencia y se traduce en un beneficio económico, como que puede ser, si hablamos de procesos. El clásico ejemplo, es Bimbo. Bimbo y sus medios de distribución. ¿No? ¿Cómo es que distribuye sus productos? Tienen una cierta metodología de desde cómo acomodar los productos en las camionetitas, cuál es el recorrido que se lleva a cabo, cómo es que mantienen la frescura en todos sus productos y este medio de distribución, este es un activo intangible, es un secreto industrial, es algo que los caracteriza porque siempre sus productos están frescos, son rápidos, es muy eficiente, y por lo tanto sus costos son menores, aquí está la competencia que hace algo muy similar. ¿Sí? Entonces, sí se traduce en un beneficio económico, es algo que no se registra, porque los secretos industriales no se registran, únicamente se protege a la empresa de que se divulgue esa información por diferentes medios. Efraín. Sí, y, y qué bueno que compartes este tema porque pareciera ser que beneficio económico, en doctora, solamente tendría que ver con ingresos, ¿no? Es, me va a generar ingresos y no, también nos puede ahorrar costos, nos puede ahorrar gastos, puede ser más productiva la empresa, en este caso, pues cumplir con lo con lo que espera el cliente, ¿no? En ese sentido. Adelante, Toño. Fíjate, la, la, la historia esta de la película de hambre de poder, ¿no? De McDonald's, donde este cuate ve cómo, cómo se produce la hamburguesa y si no, a ver, vamos a una cancha de tenis y empieza a poner a todos en ciertos cuadros para saber cómo se van a ir haciendo las hamburguesas y de qué forma se van a ir haciendo las hamburguesas. Y esto mejoró todo el proceso de costeo, igual con las malviadas. Entonces, eh, es ejemplo, mi estimado Efra, esto es un eh, ejemplo, Pau, un secreto industrial. Ahora bien, el servicio de administración tributaria te dice... Eh, me tienes que revelar todo aquello que entonces tengo un beneficio eh, futuro. ¿Estás de acuerdo, mi estima Befra? Pero ¿cómo te digo que está blindado porque es un secreto? ¿Y cómo te digo que me pagan por compartir ese secreto con otra empresa? ¿Y cómo te digo que sí es una deducción? ¿Y cómo te digo que no te lo puedo informar? Metiche, ¿no? Yo le llamaría. Alzate, por favor. Sí, y, y fíjate que, que este tema es tan delicado, tan delicado, porque al final van a ser seres humanos los que, los que lo van a conocer. Llámale visitador, subadministrador, quien tú gustes. Es un ser humano al final de cuentas, ¿no? Y quién no te dice que ante esta situación de, oye, estoy revisando la empresa tal y acabo de ver esto. Ese es un tema que precisamente la norma fiscal establece como delito, como sanción o como infracción. Cuando terceros relacionados precisamente con las revisiones que realiza la propia autoridad divulguen, ahora el problema va a, saber, va, va a ser demostrar o acreditar que fue a través de la autoridad fiscal que se divulgó ese tipo de información, porque si no mal recuerdo, en la materia fiscal esta cuestión de secretos pues no tienen cabida, se tiene que ofrecer, se tiene que, que mostrar a efectos de la autoridad fiscal, pero según la norma, la autoridad fiscal tiene que guardar tal secrecía con sus propios funcionarios de que los compromete a no divulgar ninguna información de carácter confidencial que obtengan a través del ejercicio de facultades de comprobación. Y, y bueno, parecía ser que todo está blindado. El detalle es que como acredito yo después que efectivamente todo se filtró a través de y hoy hablamos de eso. Del tema de las filtraciones, es que se filtró el video, es que se filtró el documento, es que se filtró una declaración, es que se filtró, etcétera, ¿no? Y entonces hablamos de filtros y decimos en dónde está lo que establece la norma, que ese tipo de información, aun cuando sea conocida por parte de la autoridad fiscal, pues no tiene por qué eh, señalarse o hacerse del ámbito público, ¿no? Entonces, bueno, pues sí son temas temas delicados y que muchas empresas pues evaluarían esta situación de cómo garantizo porque al final tú me puedes decir bueno, pues vamos a hacerle firmar al auditor que está conociendo de secretos industriales o de marcas o de modelos de utilidad o patentes o lo que tú gustes. Sí, pero aun cuando no existiese si la firma se supone que está la norma, ¿no? El problema va a ser al futuro de cómo poder cuidar dentro de la propia revisión que no se revelen estos secretos. Y es algo que también eh, le restamos importancia desde el punto de vista jurídico. Eh, para nuestros queridos paradigmáticos, ¿cuántas veces hacemos el contrato de confidencialidad con el trabajador? El trabajador conoce muchas cosas y muchas veces nosotros no hacemos un contrato de confidencialidad con él, que es muy distinto al este de la privacidad de datos personales. El de privacidad de datos personales es que yo no voy a divulgar los datos que tú me estás compartiendo como trabajador. Lo otro de confidencialidad es que tú como trabajador no vas a compartir lo que aquí escuches, lo que aquí observes, lo que aquí al final es precisamente a lo mejor nuestro valor principal, nuestro intangible primordial y que a lo mejor tú lo conoces, ¿no? Y entonces que no lo vayas a divulgar y a través de ahí la firma de un contrato de confidencialidad no estaría nada mal en ese sentido, ¿No? Entonces estamos. Pues, Efra, estamos adelante, en adelante. equipo. país. Kike. En eso estamos en pañales. Y ¿Sabes qué? En ese sentido somos, y digo, empresas grandes. Aquí en la ciudad pasó algo. Una empresa, y te hablo de grande hacia arriba porque tiene una plantilla laboral de más de cinco mil gentes, perdió un cliente. Cuando me empiezan a platicar cómo lo perdió, pasó eso que estás diciendo. Ese cliente, fue con su equipo, vamos a llamar su equipo y le dijo al dueño, déjame pasar para conocer tus instalaciones y explícame el proceso porque está maravilloso tu producto y el otro ah como no pasa le mira ah bla, bla bla bla tres meses después dejaron de comprar ese producto ya te imaginas por qué ya lo hacen ellos vamos en pañales o sea no Pecamos de inocente porque no conocemos el valor que tienen procesos, procesos innovadores, procesos como decía la doctora de, de traslado, procesos, algo tan simple, ¿por qué como el producto aquí no allá ¿Por qué lo pongo encima de este y el otro abajo? Porque así se me ocurrió, sí, pero esa ocurrencia hace que sea más atractivo para un niño, para un adolescente, para un adulto, para el mercado potencial que yo veo desafortunadamente como no valoramos este intangible se lo damos al mejor cristiano que se nos ponga enfrente y a veces de a gratis y como no le damos ese valor creemos que nuestra empresa vale cero, tengo ahorita un cliente que un día me paré enfrente y le dije a ver, tienes 70 personas aquí que te venden productos tú pones el precio, no, ellos lo van a poner a ver, know how Hace cinco años, ¿cómo hacía los procesos? Así, así, ya está. Había cinco compradores de productos. Tú en este momento, esos 70, ¿a quién buscan de los cinco? A mí. ¿Por qué a ti? Intangible. Porque si sí pagas, porque pagas en tiempo, porque pones mejores condiciones, porque tratas bien la fruta, porque haces esto, porque haces aquello. Tú tienes ya un proceso arriba de los otros cuatro. ¿Cuánto vale eso? No es que todos hacemos lo mismo. No, jamás. Físicamente tú crees que todos hacen lo mismo, pero no es cierto. A uno cae en la cuenta de que tú eres al que voltean a ver primero que a todos. ¿Por qué? ¿Cuánto vale eso? Y aquí en la región, eh, cuando hablamos por ejemplo de fruta, les digo, ¿Cuánto vale eso? Dale un valor, un peso, dos pesos, cinco pesos. Porque alguien puede llegar y decirme, te vendo mi aguacate en 20. Yo te lo compro en 18 ¿Por qué? Porque te aseguro que te lo voy a comprar. Te voy a comprar la fruta que es, no voy a hacer un cortadero a lo tonto, y después te voy a dejar limpio el espacio de tal manera que la flor que debe de estar bien tratada en tu próxima temporada esté allí. Entonces, ¿sabes cuánto vale esto que te acabo de decir? Dos pesos. Que dos pesos, dices tú, ¿qué son dos pesos? Por cada corte son veinte mil pesos. Por cada termo es casi ciento mil pesos. ¿Al año cuánto es? Hablamos de millones. Y todo porque yo trato bien el producto que llevo y tratarlo bien no es un, vamos, por eso se llaman intangibles, porque yo no puedo decirles, yo me comprometo, ¿eh? no, no es de compromiso. Tengo un proceso bien equiparado con manuales, con procedimientos donde le digo a la gente, haz esto hasta que no termines esto, sigue esto y hasta que no termines esto, sigo esto. Si hay una persona que entra a esta empresa, haz esto, no lo haces, vámonos, el que sigue lo que pasa es que poco a poco, poco a poco ese tipo de empresas tienen que reafirmar ese conocimiento, traducirlo y ponerlo en un documento por escrito y eso es lo que nos falta. Como dice, como dice la, la doctora, la doctora le invitaron porque querían darle un valor a un producto y no sabían cómo desde el punto de vista médico. Entonces ella con su conocimiento le agrega, le le otorga ese valor al producto. Y entonces ya la empresa sabe cómo está, cómo, cómo puede valorarse. Y eso es lo que a muchas empresas les falta, aterrizar ese conocimiento y ya materializarlo en ese manual, en esas instrucciones, en esos procesos que te van a generar ya un documento, un, un papel, algo ya eh, que se puede tocar y tú dices, ah, perfecto, aquí está mi conocimiento que se distingue de lo que hacen los demás. Tecnología, se llama. Mi, le damos la, la, la palabra a la doctora, adelante. De esto que comentan, también un ejemplo interesante es Walmart. Eh, Walmart tiene un manejo de sus estantes muy bien diseñados, cómo presentan los productos, el stock que tienen. Puede parecer algo muy simple, pero hay empresas que por tener mucho stock, pierden mucho valor, porque tienen ahí muchísimo este, producto parado y eso cuesta, eso es costoso. Walmart ha diseñado procesos de manera que su stock es muy pequeño, mueven los productos muy rápido y el acomodo en los stands también es algo muy característico. Esos son activos intangibles también. Y Walmart dicen, bueno, es un monstruo y todo. Sí, pero Walmart no empezó siendo un monstruo. O sea, todas las empresas eh, empiezan de cero, ¿no? En algún punto dices, pues no él, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, quien quieras. Pero alguien empezó de cero y fueron capaces de identificar eso. Entonces, por eso yo sí les digo a, los, a la, las empresas con quienes he trabajado que no menosprecien lo que hacen. O sea, en algún momento surge, identifícalo materialízalo, o sea, regístralo, como dicen, ten manuales, o sea, plásmalo, porque sí tiene valor, como decía Enrique, que su cliente pues no lo veía y que decía, todo mundo lo hace así, no es cierto, no todo mundo lo hace así, y eso es lo que te diferencia. Antonio, creo que querías comentar algo. Sí, sí, vamos a los comentarios aquí en las redes sociales para darles entrada también a ellos. William Gutiérrez. Sí, por favor, porque ya, ya empezaron a sacar el cobre, ya están pidiéndole a la doctora que nos elabore una estrategia fiscal. Por aquí William Gutiérrez, nos, nos manda saludos, Amalio Alejo también nos manda saludos, Betty Rosas, muy buenas noches a todos, Jordina Nugaray, muy buenas noches, saludos, Rosario García, que siempre está viéndonos, muy buenas noches, un saludo igual a, a Georgina, por supuesto. Eh, por aquí nos manda saludos también Enrique Galván, dice buenas noches, desde la bella Morelia, eh, Héctor Francisco Bravo, ¿qué estrategias fiscales recomiendan con intangibles? Luego, luego sacando el pobre, diría mi estimado Pepe Soto. Eh, por aquí, Héctor, eh, mismo Héctor, es el nombre y prestigio de un despacho, por ejemplo, ¿no? Obviamente es una marca, por supuesto. Eh, lista de clientes puede ser otro intangible, ya lo estamos mencionando en este momento, por supuesto que sí, parte del know-how, ¿no? De esta transmisión de tecnología. Eh, por aquí, mi estimado Héctor dice, Pepe Soto, y la lista de clientes puede ser otro intangible, ya lo mencioné, sí, por supuesto fue un intangible. Contador Fidel Lozano dice, saludos desde San Felipe, Baja California, es un gusto verlos y escucharlos. Enrique Galván dice, ups, pues el CP Soto genera valor, es un activo intangible. Eh, Amalia Alejo dice, ¿por qué siempre Pepe, todo Pepe, pobre Pepe? Eh, mi estimado César Martín de Navedo, al cual le mandamos un saludo, dice, que solo te usé Pepe, solo te usé carnal. Por aquí usaste de mí, desgraciado. Manuel Pacheco dice, ¿podría considerarse la innovación tecnológica para las marcas y cómo darle el valor, eh, Paulina? Innovación tecnológica, ¿cómo, a qué, ¿cómo que utilizar la innovación tecnológica para las marcas? ¿Una marca, ya hablando de tecnología? ¿O, o, a qué, o cómo? Quiero entender. No, yo creo que se tecnología. refiere más bien al, al desarrollo de esa, de esa tecnología en favor de tu negocio que realmente todo lo, todo lo hacemos, o sea, yo tampoco soy muy ducho en, en cuestiones eh, informáticas, sin embargo me gusta, ando ahí metido, de repente ya encontré un software, por ejemplo, para elaborar eh, un video, entonces aprovecho esa innovación para darle valor agregado a mi, a mi marca, no por ejemplo, yo creo que va por ahí lo que nos dice Manolo Pacheco, bueno, ahí nada más eh, recordemos, Manuel Pacheco, te recomiendo, Manual de Oslo, nos habla de qué se considera innovación, qué se considera innovación para términos de la OCDE, bueno, este Manual de Oslo que viene desde hace mucho tiempo, eh, podría darte una, este, pues, eh, de, de, digamos que guiarte, ¿no? Dice por aquí, Manuel, ¿podría existir algo así como el secreto industrial? No, sí, sí existe, de hecho sí existe, mi estimado. Enrique Galván, también me tocó ver el caso de una empresa colombiana, la colombiana aportó su marca y sus procesos, se asoció con una mexicana y la mexicana se quedó con el negocio de los procesos de la colombiana y terminó la sociedad creando su nueva marca. Bueno, le pasó una farmacia, de hecho de Colombia, llegaron a México queriendo entrar y de repente dijeron, ¡Ah, chinga! ¿Y esa marca es mía? No, aquí no, aquí es mía y toma la de regreso para su país, ¿no? Ha pasado en Chile, recordemos que la marca se protege únicamente a nivel eh, regional, es decir, en ese país tenemos que irla protegiendo en otros países. China no estaba agregado hace algunos años en el eh, París, es el convenio de París, si mal no me equivoco, de las marcas, no estaba agregado con nosotros, sin embargo, ya tiempo después, bueno, pues ya, ya también se agregó a este convenio eh, hay naciones en las cuales no se respetan, Paulina, por lo que entiendo, ¿no? Eh, hay naciones en las cuales tienes que ir, eh, o mejor dicho, en todas, tienes que ir eh, registrando eh, tu marca, ¿no? Sí, sí, porque sí, la protección es a nivel nacional, únicamente. Entonces, sí se tiene que ir registrando en, en cualquier otro territorio donde queramos que esté protegida. Sí, efectivamente. Hay, hay, hay, un, hay un meme, hay un meme, no sé si lo han visto, que una empresa china tiene el logotipo del seguro social o sea, inmediatamente que lo vi, me dio... Es serio es, serio, es serio. es una empresa que está en China y el logotipo, el águila, la mamá amamantando a su bebé, el, el logo es de color rojo, con los colores de China, ¿no? perdón no me, no me acuerdo a qué se dedica la empresa, pero es idéntico y, y todo el mundo, todos los que manejamos esto de Seguro Social, pues nos da risa, ¿no? ¿A, a qué grado de piratería? Ah, es... allá? ¿cómo le cambian los nombres a las marcas? ¿no? Puma le ponen Pumba. Adidas, creo que le, le agregan a la J y es jodidas, algo así. <risa> algo interesante también con las marcas es que se, cuando se registra una marca, se protege, se protege en ciertas clases. Uh -huh. sí, no, no es una protección así universal de que mi marca la puedo usar para absolutamente lo que se me ocurra. Y menos desde hace tres años, desde el 2004 años, pues desde el 2018 que hizo una, se hizo una reforma en donde se tiene que hacer además una declaración de uso a los tres años de haberse registrado. Y tiene que ser congruente. Si yo registré una marca en donde digo que vendo muebles, por un decir, muebles de madera, efectivamente a los tres años cuando haga mi declaración de uso, eh, tiene que coincidir en que a esa actividad me dedico. No puedo registrarla para todas las clases. Debe ser para la, las clases que realmente desempeño. No puede existir una incongruencia porque anteriormente sí se hacía eso. Se registraba uh -huh. para todo como para decir que nadie registre esta marca para nada más. Y uh -huh. si así a mí se me ocurre en un futuro vender salchichas, puedo vender salchichas con esta marca. No, ya no se puede hacer eso. O sea, Debe haber congruencia. O sea, yo registro mi marca para dar clases de seguro social. ¿No me puedo dedicar en la noche al table dance? Sí, si la registras desde un inicio para estas dos actividades, son esas dos actividades y las tienes Ahí que sí. desempeñar. Si no las desempeñas, tienes el riesgo de perder ese registro. De perder la marca. En, este, en esta clase, por lo menos. Bueno, sí, entonces yo sí, la, en la noche no hay en el table. ¿Sabes sí, qué, ya. Pepe? Yo, yo ya tengo aquí un, un localito que dice Pepe Dance. Flow. No. Pepe Soto. ¿En serio? Sí, entonces tu este, pues, fama trasciende a los, a los siglos. Sí. Mira Pepe, para que te des una idea, ahora que tuve un evento en la familia, me regalaron, así literal me dijeron, para ti que trabajas en Census, tu perfume Census. Ya hay un perfume sí. que se llama Census. Diabón. Y por pura usted empecé a picar. Este macho sabe ser, ¿no? No, ahí sacó la idea, Toño. Según era innovador. no oh. No, ojo. Pero, pero lo que voy decir, hay la, en este momento marca, muchísimas, sí. muchísimas marcas que dicen censos. Eros, eh, ahí, ahí está, ahí está mi Eros. Apenas eh, estaba yo salen de la oficina y me preguntan eh, cómo se le ocurrió la marca. La marca nace por avisos de eh, publicidad dentro de, de, de transporte público. Ya les expliqué que quemé por ahí unos carros, intentando con unas pantallas, etcétera. Me hicieron lo del fraude. Eh, después estudié eh, la carrera de Derecho y después me, me metí a varios diplomados de propiedad eh, industrial, intelectual, a nivel internacional. Y bueno, pues de ahí aprendimos algunas cosas, esto que manejas de los niveles de, de las clases de las marcas, en el no recuerdo, 42, o no, 46, 46, 46 clases de marcas. Bueno, dependiendo en cuál estés. Eh, Censos, sí tienen toda la razón. En tecnología, es la marca más registrada en tecnología, en microchips y en... Nos llegan a veces correos queriéndonos comprar moldes de no sé qué, y nos quedamos como cara de qué, porque otra cosa es el dominio. Mi encima, Paulina, también estaría muy bueno hablar sobre los dominios en, en, en las páginas de Internet y las marcas, dos cosas muy distintas y también en el caso del dominio, te tienes que pelear si alguien lo tiene y puedes hacer un proceso ahí que me, que me llevó tiempo de descubrir. Bueno... Eh, es de las marcas más registradas. Avon, la marca Avon, tiene la marca de perfume Census. Si ustedes ahorita le ponen en Google eh, perfume Census, les va a aparecer Avon, ¿no? Y es muy parecido, al, al, obviamente en, en nominativa, pues dice la misma, la misma letra, Census, ¿no? Que viene del sentido del latín. La mía es una transliteración. Y bueno, también cuando registra la marca, depende si la vas a registrar en nominativa, inanimada, mixta o, o tridimensional, etcétera, ¿no? Y bueno, todos este tipo de procesos en el cual viene el clasificador NISA, donde tienes que identificar de dónde proviene, los modelos de identidad, etcétera. Pero a lo que dice mi estimado eh, Enrique es correcto. Census es la marca no más registrada, pero sí debo decir que en muchas clases ya está registrada. La clase 42, que es la que me pertenece, y la 37, ¿no? Que son dos clases diferentes, la, la protegí en servicios contables, en esto de, de como despacho, y también como capacitadora digital y de forma presencial, ¿no? Eh, hice las protecciones. Cabe mencionar que eh, por ahí tuve un problema con una eh, diputada de Morena en Chiapas, que tiene registrada eh, algo muy parecido a mí, y pensé que me iba a aventar un round. Afortunadamente el impi este no hubo problema por el tipo de clase y por el diseño, porque la mía es este mixta y bueno, pues salió salió a mi nombre, ¿no? Cabe Oye. hacer mención por ahí mi encima Martín, que a pesar de que me dedicaba en algún momento a registrar marcas, la mía no la había registrado. ¿Qué? Y por Basta. poco y la pierdo. Estás como el contador que no presentas anual en estas fechas todavía. Yo Oye, pero incluso esa desventaja puede ser ventaja, ¿no? Porque posiciona el nombre y te ubican a ti, no a los demás, ¿no? Es que si finalmente sí se busca que una marca sí se identifique en algo. Si es una marca que se desarrolla o se tiene como registrado en todo, pues es de todo y de nada. En realidad no lo vas a identificar en algo en particular. Yo, desde mi punto de vista, una marca busca que sí se te identifique en algo en particular. Y no que digas, ah, ya sé esto. Pero también aquello que no tiene nada que ver y esto también crea mucha confusión. No sí. se crea como una presencia tan definida. Pero está chidísimo Pau, ahora que utilizaron esto de, de las servilletas y el osito bimbo, ¿no? Que, que sacaron a las, a las servilletas de, no recuerdo qué marca era, con el osito bimbo, ya ves que... Ah, pues, ya, ya, en forma? combinación. Ajá, que ya. combinaron las marcas y que al final dijeron, no te puedo utilizar en el sándwich, ok, te saco ahí y te utilizo en, en, en otra, en complemento, pero algo que la gente recuerde esa marca. Recordemos que los productos, eh, en este caso eh, por norma, ya no pueden utilizar pues, pues sus este el tigre toño, ¿no? que estaba, entre otras, muchos más. Adelante, Martín. Oye, ¿quieres decir que eh, el pan de caja ya no tiene el osito, pero sí las servilletas y promueves un sándwich envuelto en su servilleta con el osito? ¿Cuántas veces en una excursión no te tocó ir con tu sándwich de frijol, no? Nada más. En buenas de buenas... estas bolsitas. ¿Ah? Y tu lunch para el. Con un chingo de No, Oye, no había visto eso, genial. Y creas valor para los dos. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto Ay, no, valen no, las frases, que... Pau? Perdón. Perdón, ¿Perdón? Pau, las frases, ¿cuánto valen? ¿Por qué? Porque hay muchísimas marcas que tienen una frase con la que indistintamente sabes qué es esa marca. Es slogan, ¿no? Eso es que son lo que conocemos como eslogans. Uh -huh. Sí, esto también es parte, no es que sea fuera de la marca, sino que es como agregarle mayor potencia a la marca, porque ya no solo identificas el nombre. Por ejemplo, así, hablemos de Nike. Todo el mundo ubicamos así, escrito Nike. Ubicamos la palomita, aunque no nos pongan el Nike, y ubicamos el Just Do It. Y todo es lo mismo, nada más que le da más fortaleza. No es que sean tres cosas diferentes, son tres representaciones de lo mismo. Entonces, mientras tengamos más cosas que nos... Es que la marca en sí no representa en sí un, un producto o un servicio como tal únicamente, sino que representa un concepto. Las marcas representan toda una experiencia. Cuando alguien escucha, por ejemplo, Nike, a mí me gusta mucho el deporte, si yo escucho la palabra Nike o Just Do It, para mí... No me evoca unos shorts o unos tenis o una playera. A mí me evoca el, el sentimiento del deporte, de la actividad física, esa experiencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que busca una marca. Que, que las personas lleguen a identificarse tanto que sea un, una relación de fidelidad y que lleguen a promocionarlo incluso. Llega a ser una mercadotecnia gratis, si así lo quieres ver, porque se empieza a pasar la voz y a recomendar. Yo conozco personas que les gusta tanto su iPhone, que cuando les hablas de un Samsung, te dan 80 razones por la cual un iPhone es mejor. Y hasta donde yo sé, no, no tienen acciones de, de Apple ni nada. O sea, pero ellos la defienden a capa y espada, porque están tan contentos con su producto, con la experiencia. Que lo promocionan inconscientemente. Eso yo creo que es a lo que aspira una marca. A que sus. Las personas estén tan contentas, tengan esa fidelidad, esta identificación tan fuerte, que ahora ellos mismos promuevan ese producto o ese servicio. Doctora, y nada más ha trabajado en, en este aspecto con la iniciativa privada. ¿No le han guiñado el ojo por ahí ciertos personajes despectivos del ámbito político? Pues no, la verdad es que no, siempre he trabajado en iniciativa privada, sí, no, nunca he tenido Oye, oportunidad de trabajar. Porque en ellos privado. también son mercancía, ¿no? A final de cuentas también son mercancía. También, es, o sea, todo eso es valable, sea iniciativa privada o no, pues es valable. La, la campaña de Quique, de, de, de Enrique Peña Nieto, es impresionante, o sea, el, el cuate que le estuvo promoviendo era muy bueno Pasar en los videos y cómo se remangaba y peinadito y atrás su equipo y viene de frente y tú decías, entre el logo de Wall Street y esa escena no hay mucha diferencia, te la tragas completa, porque la gente lo vio como una aspiración, como aquel cuate y salió pues, de la fregada. No, no te vayas a otro sexenio, quédate aquí ahorita en, en Nueva Olandia. Esa, esa foto, esa foto que estuve los espectaculares ahorita de, de la renovación y todo, que está de lado, eh, su pelo blanco y, y él así con, con ese aire, o sea, todo es una mercadotecnia bien... La bien. rosa de Guadalupe, ¿eh? <risa> Exacto, la rosa de Guadalupe. Una Cada parte fía. también interesante, ay, perdón. Sí, Algo sí. Una parte interesante también es cuando se hablan de, de las fusiones o adquisiciones de las empresas porque generalmente se dice que cuando una empresa adquiere a otro, se fusionan siempre es para algo bueno, porque dicen, ah, se van a fusionar y imagínate, si esta vale tanto y esta vale tanto, no hombre, van a aumentar muchísimo su valor. La realidad es que no, se hizo un estudio hace aproximadamente unos 10 años por KPMG, en donde veían que únicamente el 17% de las adquisiciones que se generaban realmente había una sinergia. Es decir, que se generara un valor agregado por la unión, que de manera independiente no lo pudieran generar. Únicamente el 17 para mí es un porcentaje muy bajo de, de, a, a lo que se espera de una fusión o una adquisición. ¿Por qué? Porque muchas veces te, se busca tanto la adquisición que se termina comprando muy caro a un valor que realmente no lo genera, finalmente. Sí, y eso es algo que pues ya se ve con el tiempo, que muchas veces pues, la empresa ya no lo acepta porque pues hizo la adquisición y pues es medio doloroso de voltear hacia atrás y decir, hice una mala inversión finalmente. Pero muchas veces se puede llegar a ese punto por miedo a que la competencia lo haga. Por ejemplo, una empresa que, que yo, yo pienso adquirir, pero yo estoy dispuesta a pagar una X cantidad. Y si me dice que no, negociamos, me sube, me sube, me sube. Entonces, llega un punto en el que yo no estaba dispuesta a pagar eso, pero como tengo miedo que mi competencia la adquiera, si yo no lo hago y que eso pueda ser una buena inversión, lo, la adquiero de todas formas, realizo la compra. Y finalmente la sinergia no vale tanto como lo que yo pagué. Se, se llegan a sobrevalorar esas adquisiciones. ¿Sí? Oh, oh, oh, o Oye, Perdón. Pau, acaba de pasar una fusión más de tres, cuatro años. Marcas. Soriana se compra la comercial. ¿Ahí crees que hubo aumento de valor? La verdad, así no te lo puedo decir ahorita porque tendríamos que ver realmente. Es que tiene que ocurrir que entre las dos puedan hacer algo que independientemente no pudieran. ¿Sí? No, no únicamente decir, hacemos lo mismo, te compro y agrego tu valor pues eso, tú independiente y yo independiente ya valíamos, debe de existir una sinergia que genere un valor que no existía ¿sí? entonces, ahí se tendría que hacer la evaluación, lo que se tiene que hacer así, fríamente es hacer la evaluación de ambas empresas solas, sí. y luego fusionadas y ver. Aunque, aunque ahí Pau me tocó ver que llegaron unos cuates y dijeron, les compramos la empresa y por ahí mencionó esta empresa que es grande en el país pues permíteme porque tenemos que evaluar los activos, etc. Le dijo, no, yo no quiero tus activos yo no quiero tu metodología de producción yo, en Brasil puedo producir mucho más que tú solo quiero tu marca uh -huh. solo quiero tu marca y, y todos se quedaron así con que, órale, la marca valía bueno, o por lo menos lo que estaban poniendo en ese momento ellos sobre la mesa era, la marca vale todo tu, todo tu activo fijo, ¿no? Tu, tu serifisto, más un valor agregado, ¿no? A este nivel. Y decían, yo voy a comprarte aquí en México, pero yo ni te, siquiera, tu, tu producción ya es lenta, ¿no? Yo lo que voy a poner es una, eh, un armamento para hacer esta producción mucho mejor. ¿Le entras o no le entras? Al final, esta empresa mexicana dijo, no. Sin embargo, a mí me sorprendió el escuchar. Eh, a ellos, eh, eh, digamos que iba a ser la compra de la empresa, pero iban a hacer a un lado la, las propiedades. Lo único que querían adquirir era la marca y con la marca iban a sofisticar toda la, la, la producción porque ellos no tenían un cierto alcance que la competencia, pues ya tenía Sin embargo, bueno, pues no se hizo, ¿no? ¿Y les iban a permitir a la empresa mexicana seguir comercializando con el nombre de esa marca o no? No, me bueno, iban a comprar la marca. Ya, o sea, esto ya, ya no iban a tener ese derecho. Sí, va a ser como aquí cerramos y tú te quedas con mi marca, tal cual. Me compran el negocio, ¿no? Sí, iban uh -huh. a comprar el negocio. Ok, ok. Hay algo, hay algo que comentó Efraín que es muy cierto. Cuando uno piensa en querer, en querer generar valor en su empresa, un punto que se, no se debe de dejar de fuera es enfocarme en qué es, cuál es mi punto fuerte. Sí, hay diferentes puntos fuertes en cada empresa y en cada industria, y son cosas muy particulares. Por ejemplo, en Coca-Cola, muchos creen que la fórmula es así como lo que vale muchísimo, la fórmula de la Coca-Cola. Hay una persona que es uno de los evaluadores más reconocidos a nivel mundial, que se llama Aswad Damodaran, que él ha evaluado Coca-Cola múltiples veces, evalúa las empresas ¿Hay una, metodología, hay una metodología para evaluar las marcas de él. De, lleva su nombre, de hecho. Es que sí, sí existe. Esta es otra cosa, es otro punto. Muchas personas creen que evaluar intangibles es así como se me ocurrió este valor. Y no. ¿Es tu objetivo? Sí. Existen metodologías, claro que sí, también, y fundamentos. Es tu objetivo por el hecho de que si la evalúa Antonio, y si la evalúa Pepe, y si la evalúa Enrique, Efraín, Martín y yo, nos van a dar valores diferentes. Eso es... es es cierto, eso es totalmente cierto, pero no quiere decir que no deba existir un fundamento para llegar a ese valor, ¿sí? Y todos los evaluadores van a tener valores diferentes, que puedan ser más similares unos con otros, ¿sí? Y en otros puedes encontrar quizá puntos que dices, esto yo no le veo un sustento, también. Pero, por ejemplo, en este caso, este evaluador él desde hace ya muchos años ha dicho que el valor de la empresa de Coca-Cola reside entre un 70 y 80% en su marca, no en su fórmula. Entonces, por eso la Coca-Cola se enfoca tanto en robustecer su marca, en que sea muy identificable. Están incluso los ositos de la Coca-Cola, no sé si se acuerdan, que durante mucho tiempo se identificaban y salían rodando y tomando coca y demás. O sea, tienen como que factores muy, muy característicos, y la marca está muy consolidada, todo el mundo conoce Coca-Cola, te guste, no te guste, lo que quieras, todo el mundo conocemos la marca, y sabemos que comercializa perfectamente. ¿Sí? ¿Tanto, tanto fue así... ¿Le invierte, invierte, invierte en publicidad? Sí. T tanto fue así que ya la anunciamos aquí, mis estimados paradigmáticos, ¿no? ¿A quién? Pues a la marca que acaba de decir, eh, Pau... <risa> ¿Cuándo has tomado de esas cosas tú? No, no, no, no, no, de hecho... ¿Cuándo has promovido, Pepe Soto, asesor, tú, en, tu, en tu triste vida, desgraciado? No, para nada. Y hay otras empresas que, por ejemplo, la marca no es su punto fuerte. Si estamos hablando, no sé, de una distribuidora que puede ser de, de tornillos, pero les distribuye a, a quienes van a ser los vendedores finales, a las tiendas, que pues igual y la marca no es tan identificable, no es algo que el cliente final como que le importa mucho porque ni siquiera lleva su, su nombre, el tornillo como tal, sino que pues nada más es el productor, pero nadie identifica a la marca, no tiene mucho sentido invertirle tanto a la marca porque ese no es tu punto fuerte. Quizás tu, su producción, la manera en la que fabrican esos tornillos es tan eficiente que es menos costoso que la competencia y por eso lo pueden dar más barato. ¿no? O, o por eso tienen márgenes más amplios. Entonces, mejor enfócate a eso. En eso que a ti te está generando ese valor, ese, pues sí, este diferenciador, enfócate en eso, en ver cómo lo puedes mejorar aún más, cómo puedes crecer eso. Pero en la marca, pues quizá ahí no. no, no te está generando gran valor, no es tan importante. Entonces, ahí es donde cada empresa tiene que identificar cuál es su punto fuerte y enfocarse en eso. Y no, no tiene que ser uno, necesariamente, pueden ser varios. Pero pues eso ya es muy particular de cada empresa. Por ahí, por ahí alguien nos mandó estrellas, Adiazul, Apo, le mandamos un, un abrazo, muchas gracias por habernos mandado 75, 75 estrellas. Y bueno, corte comercial, recuerdo que Rompiendo Paradigmas va a ser una edición especial este 25 de mayo. Allá en la Ciudad de México vamos a estar los paradigmáticos hablando un poco sobre varios temas y bueno, pues también por ahí haciendo algunas dinámicas que se le ocurrió al equipo, ¿no? Entonces todos están invitados este 25 de mayo en el Hotel Ramada, del centro histórico aquí en Reforma, bueno, para pasar una velada pues, eh, muy padre aquí con mi estimado Martín, Pepe Soto, Efraín y Enrique, este 25 de mayo a las 8 de la noche. Y el día de mañana, pues, ya tenemos el diplomado de IMSS, mi estimado Pepe Soto, ya estarás dando impartiendo este diplomado de Seguridad Social. Y bueno, recordarles también que el diplomado en Constructoras, eh, que va a dar mi estimado Martín Rojas, Pepe Soto y Enrique Corona, lo tenemos ya próximamente en fecha, este, en el cual pues estarán estas... Tres personas aportando, aportando lo que saben. Y me estimado Efraín, bueno, pues he estado con nosotros en varios cursos también, apenas pasó lo de cartas eh, a Santa Claus, ah no, perdón, cartas al SAT, invitaciones, y bueno, todo esto que tiene que ver con estas multitas que te están llegando, estas lindas invitaciones, ¿no? Por parte de la autoridad, ¿qué hacer? ¿qué no hacer? Moverte, no moverte, quedarte quieto, decirle a tu mamá, o hacer un escrito y, bueno, pues, solventar ese tipo de situaciones, ¿no? Fue lo que aprendimos con mi estimado Efraín. Y bueno, mis estimados paradigmáticos, para ir cerrando este capítulo, este episodio, y, Enrique Cortá, te doy la palabra. hoy hablaste mucho. No, claro, gracias. A ver, como soy dos psicó... Digo que me gusta participar mucho, entonces, el día de hoy, la verdad, me siento muy, muy asombrado, de verdad que, esto que hemos nosotros llamado rompiendo paradigmas, se trata de romper ideas, estereotipos y en este caso la doctora Paulina es un claro ejemplo de cómo tú puedes ser doble profesionista, todo lo que nos dijo al principio del programa de su especialidad como doctora y todo lo que domina ahora en cuestiones de intangibles, de verdad me deja asombrado, muy, muy buena en las dos áreas, de verdad que rompe el paradigma que tenemos de que solamente una persona que tenga una profesión nada más domina una y se acabó. Domina a la perfección las dos. Muchas gracias por su participación y se aprendió mucho con usted. Muy buenas noches. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy agradable la charla. Efra, mi estimada Efra, ¿qué puedes decirle a por favor. No, pues encantado de, de escucharlo, la verdad que eh, se rompe el paradigma, ya lo comentaba aquí, que no solamente de, en la cuestión profesional, sino en esta percepción que ahora tenemos nosotros, no sé si por ahí quedó pendiente el tema de la salud, algo escuchaba sobre el, el tema de la salud como una cuestión de intangible, ¿no? Entonces si sí, hay un poquito más adelante antes de despedirnos y la doctora nos comparte ahí esa idea porque la compartía Martín que era un tema muy, muy importante hace un momento antes de entrar al aire y bueno, pues ahí se quedó como en el tintero, pero pues la verdad que hemos aprendido muchísimo sobre este tema de los intangibles y cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de verlo, es decir ya, no, ya, ya con esto último que nos estaba compartiendo, ¿no? no solamente se sustenta en una marca y que tanto es conocida a lo mejor hay otro tipo de intangibles que no he visto en mi empresa, ¿no? Como incluso mis propios colaboradores, quienes son, qué hacen, cómo se desempeñan, cómo atienden al cliente tal vez, y pues quién quita y si los atienden bien, bueno, ¿por qué no un bono de compensación, ¿no? Una indirecta ahí para alguien en particular, pero bueno. <ríe> Muchísimas gracias mi querida doctora por, por habernos acompañado, la verdad que muy interesante la charla, bastante nutritiva, y bueno, pues en ese sentido esperamos próximamente volverla a tener para seguir platicando sobre algún otro tema eh, de este estilo. Muchísimas gracias. Claro que sí, con Yo todo. creo que se queda, se, queda, se queda abierta, porque sí es cierto el hablar acerca un poquito de, de la salud, la salud no solamente del empresario, la salud mental, la salud física, que también le impacta en el desarrollo de su de su empresa. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues hay que dar compromiso porque no, no terminamos de verlo desde ese enfoque y a mí, a mí en lo particular sí me gustaría que nos regalara otra vez eh, una noche de paradigmas rompiendo este enfoque ahora desde el punto de vista de la salud del empresario. Con todo gusto, claro que sí. Un placer estar salud, aquí. Saludos salud a la familia sí. de la gracias. Torre. 100%. Aunque les duela a Muchos por allá X2 X2 Es fácil hacer leña Del árbol caído Doctora, muchísimas gracias por su participación Algo que me llevo de este programa Es de que las empresas pueden Generar un intangible con lo Que hacen mejor De ahí pueden sacar incluso ideas Para venderlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita últimamente se escuchan las startups, ¿no? Generas un negocio, lo pones ahí la idea, lo vendes. Entonces, desde vender una idea para hacer un negocio también puede ser la creación del valor. Así que muchísimas gracias por su participación. Y como han dicho los compañeros paradigmáticos, esta es su casa. Cuando guste estar aquí, será bienvenida. Muy buenas noches. Les agradezco mucho, de verdad, gracias. la invitación. Lo disfruté mucho y con todo gusto aquí yo estaré en una próxima invitación. Claro que sí. Bien, antes de irnos despiden por aquí, Olga Padilla nos manda saludos. Eh, eh, por aquí nos dice Georgina Nugaray, ¿cuándo realizan un curso de pago a cuenta de terceros? Yo te invito mejor, eh, Georgina Nugaray, vamos a hacer algún evento eh, de noches de census, o en su caso, eh, perdón, de colaboradores de marca, hablaremos de pago por cuenta de terceros. Creo que no amerita un curso, creo que una charla podría eh, dejarlo muy en claro a este tipo de temas. Eh, claro que si pides un curso, también se puede dar. Eh, Miren, a Ornelas, muchas gracias por estas 75 estrellas que nos acabas de mandar. Muchísimas gracias. Esto nos ayuda a crear más contenido. Mac Roman, muchas gracias por estar. Y bueno, pues Georgina, te mandamos un, un gran, gran saludo. Y bueno, Paulina, pues muchas gracias por haber estado en este capítulo, en este episodio, en este episodio de Rompiendo Paradigmas. Muchas gracias. Ya te había escuchado con Luis. La verdad, eh, me, me, me llamó mucho la atención esa... Eh, esa forma de ubicar que no tan solo el valor agregado que puede llegar a tener una empresa tiene que estar registrado, tiene que ser eh, completamente, vamos, iba a decir la palabra legal, pero estoy errando, sino más bien tiene que ser eh, eh, pues sí, registrado, ya estar en el IPI, etc. No, no, no, hay valores agregados que tienen los empresarios, los pequeños empresarios que ni tan siquiera se dan cuenta, me, me gustaba mucho lo que hablabas de las casas, ¿no? de cómo eh, evaluar las marcas, ¿no? Y ponías el ejemplo de una casa y entonces paso por una avenida y la misma casa en la misma zona, pero bueno, y la forma de evaluar, creo que esa metodología tan sencilla que tú tienes para explicar las cosas eh, vale mucho, vale mucho porque a veces eh, temas tan técnicos nos cuesta a las personas bajar y, y hablarlo sin tecnicismos así, de sencillo, simple, que lo puedan, con analogías, que lo puedan entender las personas. Y creo que se te da muy bien, Pau. Este, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, no tuve la oportunidad de entrar un poquito antes a la transmisión, sin embargo, bueno, te agradecemos de haber estado con nosotros. Ya dije los paradigmáticos que no sea la, la última vez. Esperamos verte otro capítulo con nosotros, otro episodio, perdón, con nosotros. Y bueno, a estos, a estos cuates también les he hecho plática de, de, de algunos proyectos que, que, que he tenido como ideas creativas, nada más que me tiran de a ojo de repente, ¿no? Por eso el astronauta, siempre ando, siempre ando en las nubes, ¿no? Cuando me dicen, ¿usted que es el astronauta? ¿no? Este, como lo dije al principio, por eso llevé a estudiar Derecho y, y Propiedad de Intelectual, porque al final pues no entendía por qué chingados me habían hecho un fraude En un lugar como la FED Internacional de Franquicias, donde dices, pues la FIF, ¿no? Eh, no puedes esperarte que, que puedan hacerte eso. Sin embargo, también en todos lados se puede dar, y bueno, pues el desconocimiento, la ignorancia... Es la más cara, es lo más caro en la vida. Creo que la ignorancia es lo más caro en la vida. Porque te puedes ver presa de gente que, pues, eh, con base en toda una estrategia hace este tipo de, de, de, de cuestiones de fraudes. Y, pero, gracias a eso, bueno, hoy estoy con ustedes. Mi estimado Martín, Pepe, Efraín, Paulina, Enrique. Gracias a eso, hoy podemos charlar en esta plataforma que construimos, Census Capacitación, Gracias a eso, pues somos familia sus también eh, y estamos aquí para, pues, obviamente, compartir las experiencias, compartir capacitación, compartir, pues, la enseñanza, que vuelva a lo mismo, el hecho de ser ignorante de cierto tema puede ponerte en riesgo y sobre todo cuando es, pues, obviamente, tu carrera en el caso de los contadores públicos, ¿no? Y bueno, Paulina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hace falta hablar algo que ahorita acaban de mencionar, de la salud, la salud como tal, ¿no? que es un tema que también nos podrías ubicar, esto de la mala alimentación, de los triglicéridos arriba, de la hipertensión hasta las nubes, de, eh, pues obviamente, no movernos, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas. Adelante, Pepe, porque te veo con ganas. Sí, sí, pero enfocado al valor que puede generar la empresa el cuidado de la salud o el enfoque de la salud. Me imagino que también por ahí pudiéramos sacar algo de provecho. Sí, claro que sí. Sí, con todo gusto. Yo encantada de poder aportar en todo lo que esté dentro de mis manos. Con todo gusto, claro. Pues mi, muchísimas gracias, el señor Hermiel. Cortamos transmisión. Muchas gracias a toda la gente que subo con nosotros. Gracias. Nos esperamos este sábado 25 de mayo. Hotel. Miércoles. Miércoles, miércoles, 25 de mayo, 8 de la noche, Hotel Ramada, Centro Histórico, ya vénganse para acá, mi estimado Martín, Efraín, Enrique y Pepe Soto y sus servidores estaremos ahí, pues hablando de temas y pa, pa, peloteando un poquito. ¿Para qué va? ¡Hasta la próxima! Buenas, ¡Bye! bye. bye.